Cheque el rubio oficial del Messi informa Hola Fiferos, pues bien eh, es, un, es un episodio de honor La verdad tenemos a, a un jugador increíble Un gran delantero, si no es que uno de los mejores de todo, de todo foot Vean nada más las estadísticas que se carga este hijo de su Messi madre eh, 96 de ritmo, 98 de regate, 94 de tiro 91 de pase, es un, es un privilegio contar con él Aquí están sus estadísticas dentro del juego. Gano más, gano más. Gano más esos 90, esos 98, esos 99 en remates, 98 en regates, centros, curva. Es un jugadorazo, es súper completo. Eh, además es muy engañoso sus 3 estrellas de, de disparo con la pierna mala, o sea, con la derecha, realmente le pega muy bien. Me encantaría que fueran 5 estrellas de drible, lástima que no se puede. Pero eh, la verdad es un jugador, sobre las especialidades, es veloz regateador, especialista, acróbata, tiro calculador, jugador de equipo, vaya, es un es una bestia este pequeño gran hombre. La verdad, eh, en el tiempo que tuve para utilizarlo, es un lujo jugar con él, no es fácil adaptarte a su estilo de juego porque es un jugador muy rápido que necesita libertad, no encontré una posición donde colocarlo y me parece que la de atrás del delantero, o sea, un... Atrás del delantero justamente es una de las posiciones que más le beneficia Porque le permite distribuir el balón, alimentar a sus compañeros Y también le da espacio para pegarle de fuera del área E incorporarse al ataque Yo creo que esta es de sus mejores eh, versiones para jugar con él en esta posición Justo atrás de los delanteros eh, Con un delantero falso Porque ven aquí, vean cómo llega de atrás Uno, dos, uy Y ahí la verdad yo fallé No falló Messi, yo fallé el tiro Y la verdad... Es un jugador que te va a entregar muy buenas cuentas a la hora de definir. Vean aquí cómo se lleva el portero. Eh, la verdad es que es un jugador súper, súper útil. Esa jugada me recordó a, a Maradona. Eh, la verdad es que, eh, sin duda, eh, este jugador... Vean nada más la facilidad. Miau! Vean cómo se quitan a todos eh, ya con el portero vencido. Pobre Memo Ochoa, ahí, la verdad, quedó muy mal parado. No, no pudo hacer nada. Eh, la verdad, Messi en sí... Eh, es un gran, gran jugador, espacio abierto, nadie lo detiene. Ven aquí cómo se quita la marca de tres jugadores, arrastra a los demás y le permite a Neymar llegar solo por un costado de hacer esta genialidad. Eh, es un jugador que siempre va a estar, ven aquí, a pesar de que está atrás de los delanteros, es lo que les digo, llega a incorporarse al ataque. La verdad, este Messi sí tiene muy buenas características, eh, lo único que pues sí, obviamente, no es muy bueno es su altura, no es un jugador fuerte, eh, eso definitivamente pues sí cuesta trabajo... Eh, contrarrestarlo, pero bueno o sea, Todo lo que te ofrece es sensacional Ven aquí los tiros libres No falla los tiros libres Los tiros de lejos también le pega hermoso Casi todos van colocados al ángulo Este jugador realmente Hay que tenerle paciencia Hay que aprender a usarlo La verdad siento que eh, sacando las mejores características de él Puedes tener un jugador letal Dentro de tu equipo, pero Si sí hay que saber jugar con Messi A mí me costó trabajo eh, colocar Hice muchos corajes, muchos dolores de estómago Tratando de, de jugar bien con él. Y la verdad es que necesita espacio. No, no me gustó jugar con él en punta. Eh, llegué a jugar con él arriba junto con Benzema. No me gustó eh, en esa posición. Me gustó mucho más atrás. Alimentando a sus jugadores en su posición de origen de, de esta tarjeta. Y así van a lograr controlar y tener el mejor Messi que se puede tener. Pues bien, Fiferos. Gracias por ver este video. Suscríbanse a este canal. Este fue el review oficial de Messi en Forma. 96 de overall. Y recuerden los fiferos. Jugando chaparrito fútbol. FIFA la vida.